¿Cómo afecta el coronavirus a las niñas y a los niños? Las niñas y los niños se infectan con el virus, pero rara vez se enferman. Casi ningún niño o niña ha muerto a causa del virus. Los niños pueden estar infectados y asimismo pueden estar infectando a miembros de la familia y a otras personas sin parecer que están enfermos. Los adultos también pueden infectar a los demás a pesar de sentirse bien y parecer saludables. Por eso es importantísimo ahora distanciarse de todo el mundo, si es posible.